¿Qué tal, gente? Bienvenidos nuevamente a un capítulo sobre Flutter. En el día de hoy vamos a estar trabajando en un challenge que encontré por Twitter. Estaba viendo mi timeline y encuentro este tweet de Mariano Zorrilla. Mariano es el, uno de los cofundadores de la comunidad de Flutter de Desarrolladores de Buenos Aires. Eh, les dejo el link a su Twitter en la descripción, donde postea que había visto una vista con animaciones en html5 y decidió hacer este slider para android asumo que es un widget nativo un slider que cuando lo, lo movemos todo hasta la derecha nos permite hacer el submit de una acción por ejemplo eso se utiliza mucho para aplicaciones que hacen transacciones y a partir de ahí yo empecé a jugar porque dije que en flutter estaría bueno tener algo parecido y publiqué este mini video de un widget de flutter que hace lo mismo en el video de hoy lo que vamos a hacer es vamos a ver cómo, cómo construir este widget con las animaciones y lo que vamos a hacer es crear una librería para publicarla para que cualquiera pueda usarlo. Crear una librería es muy similar a crear una aplicación, eh, hay una guía que también les dejo en el link en la descripción donde nos, nos explica todo lo que necesitamos hacer para poder crearla, qué archivo necesitamos, cómo organizar nuestro código, básicamente lo que tenemos es un directorio lib donde está nuestro código dart y adentro podemos poner una carpeta src por source donde está todo el código privado es decir lo que está directamente en lib es lo que el usuario ve y por convención todo lo que está en source no debería ser importado por los usuarios voy a leer un poquito esta guía para darme un poco la idea y vamos a pasar luego al Android Studio y crear nuestra primera librería para publicar en la página oficial de Flutter. Una cosa importante que vamos a tener que hacer es documentar nuestra librería, por lo tanto es importante saber cómo. Y también va a ser útil ver algunos de los ejemplos de librerías open source. Bueno, ya tenemos más o menos una idea, vamos al Android Studio. Una vez que tenemos abierto el Android Studio, ponemos in iniciar nuevo proyecto Dart y acá tenemos que elegir qué tipo de proyecto queremos crear. Si leemos acá abajo la descripción, el que más se adapta a lo que queremos es el Flutter Package que nos permite crear un componente puramente en Dart, como por ejemplo un nuevo widget que es justamente lo que queremos hacer. Le ponemos un nombre, vamos a llamarlo slide to submit, eh, hay que ser guiones bajos. ¿Sí? es básicamente deslizar para enviar, vamos a usar la carpeta P39 como base y vamos a ponerle una descripción, no es muy importante, después la documentación la vamos a mejorar, Le vamos a finish y empezamos a ver la estructura de nuestro proyecto. Una vez que tenemos nuestro proyecto cargado en Android Studio, vemos que ahora el, la primera línea tiene algo nuevo, que es este library que define el nombre de nuestra librería. Eso sirve como un scope de visibilidad por si tenemos un nombre de clases que se repiten con otros paquetes, no, nos permite no tener conflictos. Tenemos una carpeta lib con nuestro código y después tenemos el passpec y aml también donde podemos definir diferentes cosas como la versión, el autor, acá podemos poner nuestro nombre, en el caso es el mío, nuestra página web. y bueno, las dependencias, si dependemos de otros paquetes, si tenemos assets para agregar y este tipo de cosas. También tenemos una carpeta de test donde deberíamos poder agregar los tests. Yo lo que voy a hacer es borrar estos tests, ya que no los vamos a usar por ahora y borrar la calculadora. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro widget base que va a ser un stateful widget para poder hacer el tracking del estado y vamos a llamarlo slide to submit widget no es el nombre más hermoso del mundo pero va a funcionar por ahora obviamente para poder usar state of widget tenemos que importar el material library de Flutter lo siguiente que tenemos que ver es cómo vamos a hacer para ir probando este widget ya que no es una aplicación sino que es una librería por lo tanto primero vamos a abrir el simulador y mientras este carga Vamos a tratar de descubrir cómo agregar una aplicación de ejemplo que nos permite probar nuestra librería mientras vamos desarrollando. Lo que tenemos que hacer es venir. Lo que hice fue, usando el wizard de crear un nuevo proyecto, creé un nuevo proyecto dentro de la carpeta de nuestra librería. Eso nos debería dar un proyecto completo que podemos ejecutar. Ahora en este momento nos está pidiendo si queremos abrir ese proyecto, yo le voy a dar cancel. Acá dentro de example ven que tenemos toda una carpeta de, completa de con nuestro main.dart, con todo el, el demo code. Este se está quejando de algo, no, ya está. Entonces vamos a ver las configuraciones, esta la queremos eliminar. Ahora sí lo que queremos hacer es ejecutar, vamos a eliminar este y vamos a agregar uno nuevo del tipo flutter de nuevo pero lo que queremos ejecutar es dentro de example lib -main ahora sí salvamos, probamos a ejecutar nuevamente y en este caso sí deberíamos poder ejecutarla porque nuestra carpeta example sí tiene toda la librería de Android y iOS ahora sí parece estar ejecutando el código de el build de Xcode y ahí tenemos funcional nuestra aplicación de ejemplo ahora vamos a ver si podemos importar nuestra librería para eso tenemos que abrir el pubspec.yaml que está dentro de la carpeta example y le vamos a decir que tenemos una dependencia que se llama slide to submit y como esto no la tenemos todavía subida a ningún lado y aparte queremos que use la que está en nuestra librería de desarrollo le vamos a decir que esta librería se encuentra en el, la carpeta padre, salvamos, hacemos un packages get y ahora en el main.dart deberíamos ser capaces de importar nuestra librería de slide to submit vamos a limpiar un poquito todos los comentarios, vamos a eliminar toda la parte del ejemplo que tenga que ver con el contador, salvamos a ver si se fue todo, perfecto y ahora vamos a agregar nuestro primero widget Slide to submit. Me faltó. Ahí aparece en autocomplete también. Salvamos. Y obviamente no hace nada porque todavía no hemos definido nada. Antes de definir nuestro widget, vamos a definir qué queremos poder pasarle a nuestro widget. Así definimos ya la, la interfaz que le vamos a dar a los programadores. Y después vamos a ver cómo ir resolviendo cada desafío. Si vemos nuestro ejemplo en el browser, tiene un color que se utiliza tanto en la flechita como en el color de fondo. Tiene un texto. Y podríamos hacer que el icono sea customizable por si queremos usar una flecha de otra librería o con otra forma. Entonces, vamos a decir que queremos poder pasarle un icon, que en este caso sería la fecha de forward por ejemplo, queremos pasarle un texto, en este caso voy a pasar el texto literal y no un widget, aunque podríamos soportar cualquier widget y animarlo adentro, pero para simplificarlo lo voy a dejar fácil y vamos a necesitar un color, adicionalmente vamos a necesitar una forma para avisarle al programador que está usando este widget que el usuario hizo el slide y se tiene que hacer el submit vamos a pasar un callback que llame unsubmit que por ahora no va a tener ningún parámetro después lo vamos a retocar si salvamos esto obviamente va a tirar error porque no existen esos, estos atributos vamos a volver a nuestro código y empezar a definir que necesitamos, por un lado dijimos que tenemos un icono que va a tener los datos de ese icono luego vamos a necesitar un texto que va a ser un string, vamos a necesitar un color y vamos a necesitar un callback, todos estos los vamos a necesitar en el controller y como sin esto no podemos trabajar, son los cuatro requeridos le vamos a agregar un required para que el programador no se le olvide pasarnos estos valores esto es importante cuando definimos interfaces decirle al programador de alguna forma que es obligatorio y que no si venimos a nuestro código y volvemos a ejecutarlo vemos que ahora no tiene error pero tampoco muestra nada vamos a trabajar sobre nuestro widget ahora lo que queremos para lograr esa forma lo hicimos un montón de veces en capítulos pasados es un container con bordes redondeados vamos a empezar definiendo un alto vamos a hacer de 80, que es un alto que se va a ver bastante bien, después podríamos hacerlo variable, vamos a definir un Decoration, queremos un borde circular de 40, ¿sí? para que el borde sea totalmente un semicírculo y además queremos que tenga el color de fondo que eligió el usuario, que lo sacamos del widget. Vamos a salvar esto y ahí tenemos nuestra imagen base. Noten que si bien yo estoy adentro de la librería, cuando salvo el código se me hace un hot reload de la aplicación que está corriendo igual. Eso es muy útil cuando estamos desarrollando la librería, pues nos permite probarla en la aplicación sin tener que andar cambiando todo el tiempo. Está como muy pegadito, lo que vamos a hacer es agregarle un padding para que no esté tan pegado. Adentro de este container lo que vamos a tener es una fila. Y esta fila primero tiene un círculo blanco con el icono adentro y después tiene el texto. El círculo blanco lo podemos generar fácilmente con otro container. En este caso queremos que sea de 60 por 60 para que quede un borde de 10 arriba y 10 abajo. Queremos que tenga un Box Decoration también, pero de color blanco y borde de 30. Vamos a salvarlo. Ahí va quedando. Lo que nos estaría faltando es separarlo un poquito del borde para que quede bien centrado donde corresponde y este container va a tener de hijo un icono que va a tener el icono elegido por el usuario que lo tenemos en el widget, va a tener un tamaño, vamos a probar con 30 y va a tener un color que va a ser igual al color de fondo, salvamos y vamos a agrandar un poquito el icono ahí queda un poquito mejor ¿Sí? la idea es que en este widget nosotros vamos a poder clicar acá y arrastrarlo y cuando lleguemos al fondo y lo soltemos, eso funcione en esta misma fila Luego del container vamos a tener que agregar nuestro texto, que va a tener el texto que nos pase. A este texto vamos a darle un poco de estilo. En principio necesitamos que sea de color blanco. Este color en realidad deberíamos hacerlo configurable, porque si usamos un color muy clarito el texto blanco no va a servir. Pero bueno, lo vamos a dejar para después. Y vamos a darle un tamaño de fuente de 18 puntos. a ver cómo queda. Ahora en realidad si volvemos a ver cómo es el widget, podemos ver que el widget siempre se adapta al tamaño del texto es decir, para textos más largos el widget es más grande y para textos más chicos el, te el, el widget debería quedar más chico lo que define el tamaño del widget completo es el tamaño del círculo, que es siempre el mismo unos espacios antes y después del texto y lo largo del texto así que lo que deberíamos hacer es que el padre se adapte al tamaño de los hijos para poder lograr eso, en realidad lo que deberíamos hacer es este container lo vamos a meter dentro de un stack que no tiene child, sino que tiene children y este children va a ser un array de un solo elemento y vamos a ver ahí cómo nos va. Vamos un poco el código, salvamos. Entonces necesitamos una forma de que esto no se expanda tanto. Nuestro problema es que por defecto las filas tratan de ocupar todo el ancho posible. Por lo tanto, lo que deberíamos decirle acá que esta columna ocupe el mínimo espacio posible, salvamos y ahora la columna se achica, entonces nuestro widget no ocupa el 100% sino que se va adaptando al tamaño del texto, nos faltaría en este texto agregarle unos padding. vamos a decirle que queremos que tenga 16 a la izquierda y 36 a la derecha, no es simétrico porque tenemos que agregarle también el bordecito este de este lado y que el texto quede ahí más o menos centrado. Eso nos da una buena proporción y tenemos ya el diseño de nuestro widget. Podemos probarlo agregando nuestro widget. Este Padding ahora lo podemos borrar. No debería cambiar en nada ya que no estamos usando el Padding. en el ejemplo y salvarlo. Ahora sí, tenemos dos widgets. Cada uno se adapta al tamaño de su texto y podemos tener tantos como querramos. Y lo que deberíamos hacer ahora es comenzar con el tema de las animaciones antes de entrar en el detalle de animaciones y eventos del mouse o del tab lo primero que tenemos que hacer es tratar de determinar cómo modificar este widget para que podamos mover el lado izquierdo sin que se mueva el lado derecho lo que vamos a definir entonces es acá en nuestro estado una variable que se llame slide% percent, que nos permita decir qué porcentaje tenemos hecho del slide y la vamos a inicializar por ejemplo en 0 para empezar entonces acá se pone un poco complicado porque lo que queremos hacer es achicar el tamaño de este container y reemplazar lo que lo achicamos por un espacio en blanco, de esa manera esto se va a correr para allá y esto se va a mantener siempre a la derecha. Eso con un stack va a ser complicado, lo que vamos a hacer es convertir esto en una fila, no deberíamos tener ningún cambio visible, lo único que tenemos que decirle a la fila es que centre los widgets, ahí tenemos lo mismo, y lo que podemos hacer acá es agregar una caja en principio de ancho cero nuevamente no deberíamos tener ningún cambio visible ahora vamos a suponer por un momento que conocemos el ancho de un botón aunque es variable pero después lo vamos a resolver vamos a suponer que tenemos un widget de 250 puntos y entonces deberíamos decirle a este container que ese es su tamaño ahora me quedan los dos iguales vamos a ignorar este error porque el, el texto no entra pero ahora lo vamos a resolver lo que queremos ver es si podemos lograr el efecto de moverse primero entonces supongamos que ahora queremos movernos un 10% ¿sí? eso significa reemplazar el 10% desde el borde hasta acá con un espacio en blanco y el 10% de todo este ancho o sea del ancho de lo que sabemos que mide nuestro botón que es este widget width por lo tanto podríamos hacer slide% percent por el ancho vamos a cambiar el slide% percent a formato decimal 0,1 al 10% si salvamos ahora esto se debería mover un poquito hacia la derecha y para que eso tenga sentido nuestra fila debería tener el tamaño mínimo necesario no estamos viendo el efecto porque nuestro widget está permaneciendo siempre del mismo tamaño en realidad acá queremos achicar este widget como 1.0 menos el slide percent es decir Queremos que el espacio tome el 10% y el widget tome el 90%. Salvamos. Perdón, me estaba faltando hacer un hot restart, porque estoy modificando un state. Ahí vieron, ahí se achicó de la derecha, pero el margen derecho sigue más o menos siempre al mismo tamaño. Vamos a, volver a poner 50%. Pongo el mouse acá arriba. Vean que no se me va a ir para la derecha, pero se va a achicar el espacio del verde y del rojo a la derecha se mantiene siempre igual y se va achicando para la derecha, por lo tanto esta técnica nos sirve. Ahora lo que necesitamos hacer es ver cómo definir este, percent este porcentaje y cómo saber el ancho del widget mientras lo estamos dragueando, para eso lo que vamos a definir es cómo draguear, vamos a permitir solamente hacer un drag si apretamos sobre el círculo blanco que es el container este que tiene el icono adentro. Entonces, lo que necesitamos hacer es envolver a este container con Gesture Detection y acá definir varios callbacks de dragging que tenemos. Cuando el drag empieza, luego cuando se actualiza porque movemos el dedo y luego cuando termina. Vamos a definir nuestras funciones acá arriba y empezar a trabajar con ellos. Lo primero que necesitamos hacer es cuando empezamos un drag, es tener una variable que nos diga si estamos o no en el estado de drag. Por lo tanto, vamos a tener un booleano. Asimismo, cuando terminamos un drag, la vamos a poner en falso. Y cuando hay un drag update, simplemente por precaución, vamos a chequear si estamos en una operación de dragging o no. Otra cosa que podemos ver es que tiene este detail. Este detail tiene una duración de cuánto, cuando salió el evento y tiene este offset que es la posición global. Es la posición en donde apoyamos el dedo. Entonces lo que vamos a querer hacer es guardarnos esa posición para saber dónde fue la primera vez que apoyamos el dedo. ¿Por qué? Porque cuando movamos el dedo vamos a querer calcular esa distancia para poder calcular cuál es el, el porcentaje que estamos dragueando. Vamos a agarrar la posición global y de esa solamente nos vamos a quedar con la posición X porque si el dedo va para arriba o para abajo no nos va a importar mucho. Asimismo, este evento de update, si vemos también tiene un delta, que el delta nos marca sobre la última, o sea, cuánto nos movimos desde la última vez que recibimos un evento. Podríamos ir sumando estos delta, pero no me interesa, a mí me interesa esta posición global también. Es la posición actual de donde está el dedo. ¿Sí? Tenemos los de unos deltas calculados pero el delta es siempre sobre el último evento y no sobre el primero. Yo quiero la distancia desde el primer evento hasta ahora. Con esto podemos definir que tenemos una distancia que la podemos definir como la diferencia entre la posición nueva que supuestamente va a ser mayor menos la posición donde empezamos. Digo supuestamente va a ser mayor. Porque estoy suponiendo que estoy dragando hacia la derecha Vamos a chequear eso por las dudas Si es mayor a cero Eso significa que si yo aprieto el dedo y me voy hacia la izquierda No voy a hacer nada Nada al principio, ¿no? Si lo voy a poder ir moviendo para la derecha o para la izquierda pero nunca solo a la izquierda, entonces ahora lo que queremos saber es el porcentaje que movimos, lo que nos está faltando para poder calcular el porcentaje, nosotros decimos si esto mide 20 y nos movimos 10, nos movimos el 50%, entonces necesitamos conocer cuál es el tamaño del widget, que es este widget width, afortunadamente cuando estamos en, en ciertos eventos en Flutter, hay una forma fácil de conocer el tamaño con el cual se está dibujando actualmente el widget que es a través del contexto es decir que yo en este callback yo puedo a través del contexto obtener el tamaño y de ese tamaño obtener el width para que se vea en detalle que eso es verdad lo que vamos a hacer es volver esto a cero comentar este width porque no lo, no lo necesitamos y dentro de este callback vamos a imprimir ese widget width vamos a reiniciar la aplicación porque hicimos un montón de cambios de texto de estado ahí tengo de nuevo mis botones bien cada uno se adapta al tamaño de su texto y si yo aprieto con el botón sobre el emulador como para empezar a draguear van a ver que ahí se me imprime 331 eso significa que este widget de arriba mide 331 unidades y si lo hago sobre el verde 194 por lo tanto ese context size me está dando el size actual en pantalla que es lo que justo necesito cuando empiezo a dragear obviamente si yo en el drag update podría pedir de vuelta el tamaño el problema es que si yo lo voy a ir achicando ese tamaño puede ir cambiando Entonces, yo quiero trabajar siempre sobre el tamaño original antes de empezar a hacer el drag es por eso que me lo guardo acá y no lo pido acá todo el tiempo. Ahora sí, nuestro porcentaje de variación va a ser igual a la distancia dividido el ancho total del widget. Por lo tanto, si yo vuelvo a activar las fórmulas que tenía acá, deberíamos empezar a ver algo razonable. Ahora bien, estas fórmulas no las quiero aplicar siempre. Esta fórmula la quiero aplicar solamente si estamos en un evento de drag -in. Por lo tanto, acá podemos preguntar si estoy dragueando, calculo el ancho del espacio como un porcentaje del ancho total inicial y si no, le digo 0. Asimismo, si estoy dragueando, modifico el tamaño del widget a mano y si no, le paso NULL en este caso null en el contexto de container es no te estoy restringiendo, pues si yo le pongo 0 se va a hacer invisible y el null le dice toma el espacio que a vos te parezca, básicamente. Reiniciamos. Lo que me está faltando es inicializar el dragon -in en false, por eso me dice lo de boolean expression must not be null, espero que sea eso. Ahora sí, entonces, como les venía diciendo, si yo ahora aprieto el mouse y lo empiezo a mover hacia la derecha, no pasa absolutamente nada y por qué no pasa nada porque no estamos avisándole a nuestro stateful widget que algo cambió, nos está faltando hacer un setState, ¿Sí? eso es muy importante siempre hay que acordarse que cuando queremos cambiar algo de nuestro estado deberíamos hacerlo dentro de un set State. nuevamente eso significa que acá deberíamos hacer un set State para que se redibuje nuestra pantalla e igualmente cuando termina el drag volvemos a salvar, en este caso no hace falta un hot restart porque lo que actualizamos es el código de los callbacks deberían dar igual y vamos a probarlo bajamos el mouse y si lo empezamos a mover despacito entonces ahora si yo aprieto el mouse y lo empiezo a mover salvo el detalle inicial ese que apareció feo y el error de la derecha hace lo que nosotros queremos el problema que tenemos al principio es que este 250 no debería estar probamos de nuevo y ahora sí Movemos el verde y movemos el rojo sin ningún problema. Cuando soltamos, vuelve a su posición. El problema de lo que nos está marcando el error a la derecha es que nuestro texto es demasiado ancho, entonces nos avisa que hay un overflow de un widget. Eso en producción no se vería, pero igual es algo que se ve feo. Por lo tanto, lo que podemos hacer para evitar eso es limitar qué tan ancho puede ser este texto que es limitar el tamaño de este widget de padding lo podemos envolver en un container vemos si cambia algo por las dudas así como adaptamos el tamaño del container de afuera podemos tomar esa misma lógica y adaptar el tamaño del texto ahora el tamaño del texto nosotros sabemos que tiene va a ser todo esto menos el ancho del widget menos 10 menos 10 es decir menos 80 entonces acá le restamos 80 a nuestro tamaño si no hic si hicimos las cosas bien el error de la derecha no debería volver a aparecer empezamos a hacer un drag de la derecha y como vemos el error no aparece lo que sí aparece es que nuestro texto se pone medio loco por lo tanto le tenemos que decir que queremos como máximo una sola línea y ahora sí cuando vamos dragando como ven lo que va haciendo me corta por palabras hay un pequeño detalle que lo podemos ver después pero en principio no tenemos ningún error, lo que sí tenemos de error es que no podemos pasar hacia la derecha lo cual queda feo por lo tanto deberíamos poder limitar eso lo que podemos hacer es calcular cuál es el máximo que podemos dragar. nosotros queremos que quede el círculo, el círculo blanco con un círculo rojo alrededor eso sería un width de 80 entonces lo que podemos hacer es decir que la distancia va a ser el mínimo entre lo máximo que puedo draguear y lo que realmente dragué. Este min está en la librería de mat, salvamos. Y ahora cuando hacemos el drag debería llegar a un punto en donde ya no se mueve más. ¿Sí? Asimismo el verde no puedo pasar del máximo. Ese punto, cuando lo soltamos, debería ser el indicador de que estamos haciendo el submit. Hay un efecto medio raro que se da porque no estamos limpiando el widget width. Vamos a reiniciar. La segunda vez, como ven, cuando bajo el mouse se me va a cualquier lado. Y también tenemos que limpiar el resto de las variables para cuando se baje el mouse, inicie y empiecen todas en cero. Ahora sí, si yo hago el slide, lo suelto, vuelvo a bajar el mouse, vuelvo a mover y así sucesivamente ya tengo mi lógica básica de tap y slide lo que nos faltaría ahora es ponerla bonito con algunas animaciones y hacer que cuando uno llega al final y suelta el botón esto se tiene que convertir en una barra en un circular indicator de que se está haciendo algo vamos ahora entonces a ver cómo seguir con ese tema para comenzar con las animaciones, como hicimos unos capítulos atrás, lo primero que vamos a necesitar es definir un Animation Controller. Este controller lo que nos va a permitir es definir la duración de la animación y saber cuándo empieza, cuándo termina o lanzarla, etc. Para inicializarlo vamos a tener que definir en el método initState, generamos nuestro controller. Este Animation Controller necesita una clase para hacer la sincronización del tiempo y eso lo hacemos agregando un mixing con la palabra clave with y el que necesitamos es el single ticker provider state mixing entonces ahí nos permite pasarle this al controller y con eso ya queda el setup, vamos a controlar un poco el timing de la animación y vamos a empezar con 250 milisegundos ahora lo que necesitamos saber es cuándo lanzar esta animación entonces en nuestro drag end nosotros deberíamos poder saber si llegamos al final de drag o no es decir lo que necesitamos saber es si soltamos soltando acá a mitad de camino o si estamos soltando acá al final donde ya no hay más lugar una forma de saber si nuestro drag terminó es por ejemplo ver si el tamaño que tiene actualmente el widget es 80 que es lo que definimos como el ancho del círculo blanco más los dos bordes y también es la altura del widget que es un círculo perfecto para poder calcular eso ver si el ancho actual si recuerdan el ancho actual del widget está definido por esta fórmula es el ancho original por 1 menos el porcentaje y queremos ver si esto es igual a 80 si esto ocurre sabemos que estamos en el caso del submit en caso contrario vamos a decir que vuelva todo al estado original, vamos a salvar y vamos a ir viendo de a poco para ir entendiendo cada paso. Ahora sí, si yo suelto a mitad de camino, no imprime nada y vuelvo a su estado natural, estamos bien, y si ahora hago el slide hasta el final y lo suelto, vean que me queda, me queda circular porque no estoy cambiando el state de drive y se imprime el on submit. por lo, por lo tanto... Ya tenemos diferenciado nuestros dos estados. Ahora lo que queremos hacer en el caso de que lo soltemos a la mitad de camino, lo que queremos hacer es una animación para que se vuelva a expandir de a poco. En este caso lo que queremos hacer es que el espacio que hay a la izquierda vuelva a cero incrementalmente. Es decir, este drag in slide percent lo queremos llevar a cero de manera animada. Eso lo podemos hacer. Como slide percent es un valor entre 0 y 1 y nuestros controller trabaja moviendo entre 0 y 1 podemos decirle que vamos a hacer un reverse from slide percent. De esta manera el controller va a empezar a animar en el slide percent actual y lo va a ir moviendo hasta llegar llevarlo a 0. Ahora entonces esto no lo queremos hacer acá porque queremos que la animación se ejecute como si estuviéramos haciendo un drag hacia la izquierda. Por lo tanto vamos a tener que venir acá a nuestro controller agregarle un listener para saber cuándo el controller cambia de valor y además vamos a necesitar un status listener para ver cuando termina la animación entonces cuando termina la animación en este caso estamos haciendo una animación en reversa y eso cuando termina emite un evento de dismissed el evento completed es cuando vamos de 0 a 1 y el dismissed es cuando vamos de cualquier cosa a 0 cuando llegamos al dismissed queremos hacer un reset del state del widget si queremos comenzar a traer de vuelta, y como estamos haciendo un cambio de estado, debemos hacer un set state. Y en el caso del listener, de cuando cambie un valo el valor del controller, nuevamente queremos hacer un cambio de estado. Lo que queremos hacer es al slide percent asignarle el valor actual del controller de esta manera. A medida que cambie el controller, cambia el slide percent. Y como el slide percent se está yendo hacia cero, lo que va a hacer es a empezar a mover despacito hacia la izquierda. Reiniciamos, y venimos al simulador empezamos a hacer un drag, soltamos por la mitad y ahí, no sé si se llega a notar en el video, está volviendo de manera animada. Vamos a darle un poco más claro, vamos a decirle que tarde 5 segundos en volver, hacemos un hot restart para que se ejecute de vuelta el limit state y tome ese cambio, volvemos a hacer un drag, lo soltamos y vean cómo se anima el tamaño y va volviendo a su lugar. Lo volvemos a dejar como estaba para que tenga un poco más de sentido. Lo otro que nos está faltando es que cuando llegamos al final y soltamos, queremos que se ejecute el unsubmit y este widget cambie su forma. Por un lado, lo que vamos a hacer es ejecutar la función unsubmit que nos pasan para que el, el programador pueda ejecutar la acción que tenía pensado ejecutar cuando... El usuario hace el submit y vamos a definir un nuevo, un nuevo estado que se llame loading. Y vamos a ponerlo acá arriba y vamos a empezar con que loading es false. Ahora lo que queremos es que si el widget está en loading muestre una cosa y si, está y si no está en loading muestre el botón tal cual lo tenemos ahora. Vamos a definir dos funciones, una que se llame normal y una que se llame loading y vamos a hacer que la función normal devuelva el container que dibuja el botón y vamos a hacer que el loading devuelva un container parecido pero que siempre sea cuadrado o en este caso circular por el por cómo son los bordes circulares y que tenga un child que sea un circular progress indication vamos a ir viendo ahí que va quedando y ahora lo vamos a mejorar entonces ahora lo que queremos hacer es que si estamos loading queremos devolver el widget de loading y si no queremos el normal lo vamos a salvar vamos a hacer un code restart porque hicimos mucho agregamos un, un nuevo estado ahora sí vamos a mover este hasta el final y cuando lo soltamos ahí se ve que nuestro widget se dibuja como un círculo con un loading este loading en realidad lo vamos a querer que esté un poco más adentro vamos a agregarle un padding de 20 en nuestro loading es adentro y necesitamos cambiarle el color para que sea blanco para eso vamos a definirle value color, que en este caso no es un color cualquiera, sino que tiene que ser un, un animation color, un color estático, porque no nos interesa otra cosa. Y para eso hay una clase que se llama always stopped animation, que recibe el color. Salvamos y nuestro progres es blanco. Lo único que nos está faltando es que este no, no nos está quedando centrado. Deberíamos que centrarlo nuevamente. Centrarlo significa poner el dragging en false, y pongo el dragging en false reinicio para hacer todo el caminito de nuevo vuelvo a hacer el drag, suelto y ven, me queda centrado el problema es que el cambio a centrado es un poco abrupto lo que nos gustaría es que el círculo se vaya moviendo despacito hasta llegar al medio eso significa mover el slide percent de nuevo hacia cero de manera muy despacito que es lo mismo que hacíamos en el caso anterior entonces simplemente yo puedo usar el nue de nuevamente el mismo controller llamando la misma función de reverse que lo que va a hacer es moviendo el slide percent hasta llegar a cero y esto debería centrarme el widget nuevamente. Nuevamente llego hasta el final, suelto y como ven ahora el movimiento fue más animado. En este punto ya estamos exactamente en lo mismo que se había visto en el, las animaciones originales de Twitter pero vamos a ir un paso más allá y vamos a definir una forma de que cuando el programador use nuestra función onSubmit submit nos pueda decir si su resultado fue correcto o incorrecto ¿por qué es esto? porque si el submit falló por alguna razón supongamos que era subir algo a un backend y eso falla, lo que queremos hacer es mostrarle de vuelta el botón expandido de manera tal que pueda volver a hacer el, el slide ahora, si todo fue bien, estaría bueno que en vez del loading le aparezca un iconito diciéndole sí, todo salió bien, podés seguir adelante. Para eso lo que necesitaríamos es poder pasarle una forma al, al programador para que nos dé feedback. Vamos a definir para ello un nuevo tipo que se llame Slide to Submit Callback. Y esto queremos que sea igual a una función que recibe una función que se llama onFinish y una función que se llama onError. La type. Me faltó escribir un type def Y ahora esto. Es, se definió como un nuevo tipo de dato y en lugar de submit en lugar de ser un function vamos a decir que es del tipo submit function callback eso significa que ahora acá voy a tener un error y yo quiero un finish y onError nuevamente se lo podemos pasar a las dos funciones y eliminamos el error vamos a ver, acá tenemos un error también porque ahora nuestro unsubmit deberíamos darle cuáles son esos dos callbacks entonces vamos a definir una función privada que se llame onFinish y una función privada que se llame onError y le vamos a pasar esas mismas funciones al callback que nos llega por parte del programador entonces si yo acá por alguna razón llamo onFinish lo que estoy ejecutando es el código que está dentro de mi widget en onFinish y si ejecuto por ejemplo en el verde el onError lo que voy a estar ejecutando es este onError ahora en este caso las acciones son inmediatas por lo tanto es un poco difícil verlas. Lo que vamos a hacer es definir una función pausa que lo que hace es retornar un future y este future vamos a hacer que sea un future delayed es decir que el valor nos lo va a devolver a futuro, por ejemplo, en dos segundos. Entonces si yo esto lo defino de manera asincrónica, acá puedo hacer un await de la función pausa, entonces cuando se ejecute este callback con submit, este await... Va a esperar a que este future devuelva el valor, es decir, va a esperar por dos segundos y después va a ejecutar un on-finish. De esa manera vamos a poder ver el efecto. Nuevamente, acá vamos a hacer otra pausa y tenemos que hacer una wait para que la espera sea sincrónica dentro de este método asincrónico. Vamos a empezar a pensar qué debería pasar. Si estamos en on-error, dijimos que queríamos volver a tener el botón expandido. Tener el botón expandido significa que dragging está en false. Significa que el loading tiene que estar en false y que el slide% percent por las dudas debería estar en cero y el widget width lo vamos a volver a cero también por las dudas. Básicamente lo que estamos haciendo, es un reset de todo. Lo ejecutamos de vuelta, vamos a ver con el widget verde que es el que ejecuta en el on error lo, llevamos, lo ejecutamos, pasan dos segundos y no pasa nada porque siempre me estoy olvidando, algo que les dije que nunca hay que olvidarse que cuando hacemos un cambio de estado hay que llamar al método setState ¿Sí? como ven, me lo olvido más seguido de lo que parece y hay que estar atento para ese tipo de cosas cuando algo no nos anda nuevamente hacemos el slide, soltamos, esperamos dos segundos y ahí tenemos el Go volvió a, a su posición original indicando que algo falló ¿Cómo vamos a indicar que algo falló? se lo vamos a dejar al programador libre, ya que en esta función él puede emitir un Toast, modificar otra, no lo vamos a agregar, ya que no tiene mucho sentido. Ahora en el caso de Finish, cuando se ejecuta el Finish, lo que nosotros queremos hacer es que en vez de el Progress Indication, aparezca un iconito con el tilde como de que todo estuvo bien. Eso significa que lo que queremos hacer es decirle al widget que hubo es, es estamos en un estado de Success. Todo salió bien. Vamos a poner nuestro nuevo estado acá. Por si ya se están preguntando si no es muy engorroso esto manejar los State con booleans, sí, es muy engorroso. Esta sería la primera versión de, del widget para poder hacer un release. Es una forma de probar el concepto. La forma correcta sería hacer un enum con todos los estados posibles y tener una máquina de estado que nos permite ir tomando decisiones de en qué estado estamos, a qué estado podemos pasar y qué UI deberíamos mostrar. Eso lleva un poco más de tiempo de pulirlo. Prefiero, para el video, para explicarle, tener los estados separados que aparte nos permite visualizar un poquito mejor algunas cosas y después en otros commits más adelante pueden ver el repositorio de código que voy a publicar, les dejo el link en la descripción y ahí poder enterarse un poco más cómo ir limpiando este código para los propósitos de este video y del challenge es suficiente tener los booleanos, entonces lo que necesitamos ahora es en este child que es el circular, in el circular indication, queremos poder poner si estamos en success queremos un widget y si no estamos en success queremos poner lo que tenemos ahora, en el caso de success lo que queremos poner es un icon con el icono de check de 30 de tamaño y de color blanco, vamos a darle un poco de formato para que se entienda mejor si estamos en el caso de success, mostramos el icono y si no mostramos el loading vamos a ver cómo queda eso deslizamos, soltamos tenemos el loading y luego de segundos no pasa nada vamos a tratar de ver por qué, bien, otra vez que nos falta, el set state, ya parece que se los hago a propósito para que ustedes se acostumbren a poner el set state, reiniciamos, volvemos a hacer el slide, soltamos, esperamos los dos segundos y ahí tenemos nuestro checkbox, el pasaje fue medio rústico, estaría bueno tener una forma de hacer animaciones, la forma más fácil de hacer una animación entre dos widgets es usando otro widget que se llama crossfade, animated crossfade este widget funciona de la siguiente manera tiene dos widgets cuál es el estado 1 nuestro estado 1 es nuestro padding un estado 2 que es nuestro icon y después tiene un state state es del tipo crossfade state que tiene dos atributos show first and show last inicialmente le tenemos que decir cuál queremos mostrar y en el momento que, que nosotros cambiemos este crossfade state por otro se lanza una animación haciendo un crossfade entre los dos widgets, es decir si yo acá le pongo que si en success me muestre el segundo y si no me muestre el primero, lo que me va a pasar es que cuando success es false va a mostrar el show first, es decir va a mostrar el loading, cuando llega el callback que me cambia success a true, lo que va a pasar es que le voy a estar diciendo ahora muéstrame el segundo, y como él ya sabía que estaba mostrando el primero y que ahora quiero mostrar el segundo me va a hacer un una animación entre los dos de qué duración quiero que sea esa animación la vamos a hacer un poquito más lenta que la otra porque es como la animación final de todo que sea de 750 milisegundos salvamos, y ahora volvemos a probar lo soltamos esperamos dos segundos y ahí me hizo la animación ahora lo que está pasando es que mi marca está en cualquier lado Vamos a centrar cada widget por separado y listo. Ahí bien que se centró. Reiniciamos para ver que el loading también esté bien centrado. Hacemos el slide, soltamos, está bien centrado. Y cuando terminamos tenemos esa hermosa animación. Si usamos el del error, cuando da error queda ahí. Este ya no lo podemos volver a tocar, por lo tanto ya no se puede hacer un doble submit. Y con todo eso yo creo que estamos ya en condición de decir que cumplimos el challenge, le dimos una vuelta de tuerca, hicimos una librería que después cuando esté publicada, la voy a pulir obviamente antes de subirla, la van a poder usar en sus propios proyectos, simplemente agregando un slide to submit widget de manera muy sencilla. Les dejo todos los links y accesos en la descripción, espero que el challenge les haya gustado. Si les gustaría ver más videos así de este tipo de challenge para hacer pequeñas widgets o wise que tengan alguna complejidad háganmelo saber en los comentarios o con el like no se olviden de compartir el video, no se olviden de suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video. hasta luego